La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la Provincia Duarte ratificó este martes prisión preventiva contra Oliver Francisco Lantigua y Raimiel López, ambos acusados de participar en la muerte del estudiante Isaías Inoa Quesada, de 20 años de edad. La información que yo puedo darte es la siguiente. Al joven se le ratificó la prisión preventiva, la Corte rechazó,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 Joanny Paulino.